En esta segunda parte del vídeo, lo que haremos será colocar las aristas. Cada arista contiene dos piezas, de manera que, al juntarlas, nos quedarán así. Y lo único que tendremos que hacer ahora es empezar el cubo a resolverlo como uno de 3x3 normal. Para colocar las aristas, lo primero que tenemos que hacer es localizar una localizar su pareja y luego subir las dos a la cara A. Vamos a empezar, por ejemplo, por la amarilla roja, la buscamos en el cubo, la tenemos aquí, y la subimos a la cara A. Para ello lo único que hacemos es girar T. Una vez que tenemos la pieza arriba, no nos vale esto, tiene que estar opuesta y además en diagonal, es decir, que esta pieza, por ejemplo, debería estar aquí. O que esta pieza debería estar aquí. Vamos a cambiar esta a este lugar. De forma que nos queden los colores opuestos también. Es decir, que si aquí está el rojo y aquí el amarillo, debería estar aquí el amarillo y aquí el rojo. Vamos a ello. Hacemos T. Giramos A y hacemos I. De esta forma ya tenemos la amarilla roja y la amarilla roja. Giramos la cara A de manera que una pieza la tengamos en AF y la otra en AT. Vemos que están en diagonal y que los colores también están opuestos. Una vez que ya tenemos las piezas en diagonal y con los colores también opuestos lo que nos tenemos que fijar es dónde se sitúa la pieza de AT. Si está a la izquierda o está a la derecha. En este caso la tenemos a la izquierda. De forma que nos fijaremos en la arista que hay en la cara I y en la cara B, si está o no resuelta. En este caso no está resuelta y eso es lo correcto, porque a la hora de aplicar el algoritmo para colocar las dos piezas, esta arista se va a descolocar. El algoritmo es el siguiente. I, I... vemos que ya se colocan, A, I, A' y I, I'. De esta manera ya tenemos la arista bien colocada, con sus colores correspondientes, y como vemos la pieza que teníamos debajo, en izquierda abajo, ya no es la misma, se ha descolocado. Vamos ahora con otra arista del cubo. Vamos a empezar por la verde amarilla. La buscamos a lo largo del cubo, vemos que está aquí. ¿Y ahora qué pasa? Que si la subimos, las piezas no están opuestas, aunque sí tenemos opuestos los colores. Pues lo que hacemos es que devolvemos la pieza donde estaba, giramos la cara A y ahora volvemos a subir la cara D. Giramos la cara y, en este punto, ya tenemos las dos piezas en diagonal y con los colores opuestos. Recordamos que con colores opuestos nos referimos a que en una arista tenemos dos colores, el color 1 y el color 2. De manera que, en la cara de arriba, las dos piezas, una tenga el color 1 y la otra tenga el color 2. En este caso, por ejemplo, tenemos la arista verde-amarilla. En una pieza tendremos el verde en la cara superior y en la otra pieza el amarillo. Una vez que tenemos ya los colores opuestos y las piezas en diagonal, comprobamos que la pieza de la cara de atrás está en la parte derecha, procedemos a hacer el siguiente algoritmo. DD' a' prima D' A y D de de normal. Una vez hecho esto, ya tenemos la arista bien colocada y procedemos a hacer la siguiente arista. Colocamos, en este caso vamos a empezar de nuevo por la roja y la blanca. Colocamos las dos piezas en la cara A, vemos que los colores estén opuestos, que estén en diagonal. Al estar a la izquierda, comprobamos que la arista no esté resuelta. En este caso sí lo está, así que buscamos una que no lo esté. Ya tenemos una arista que no está resuelta. Y hacemos el algoritmo. Hacemos lo mismo con la amarilla-naranja. Vemos que está aquí, las colocamos las dos en la cara A, colores opuestos y en diagonal, y aplicamos el algoritmo, viendo fijándonos que no esté resuelto. En este caso está resuelto, buscamos una arista que no lo esté. Ahora tenemos una, una arista que no está resuelta y seguimos con las dos piezas en diagonal y con colores opuestos, aplicamos el algoritmo. Mientras vamos resolviendo aristas, se pueden dar dos casos. Uno, que todas las aristas se resuelvan correctamente, de manera que luego continuemos como un cubo de 3x3 normal, o el caso de que nos queden dos aristas sin resolver. El problema de este caso es que los algoritmos anteriores no valen, porque las aristas que están en la cara derecha y abajo, o la cara izquierda y abajo, siempre se van a deshacer a la hora de hacer ese algoritmo. Para este segundo caso lo que tenemos que hacer es conseguir que la, las piezas de una misma arista estén en la misma línea, estén enfrentadas, y que además sus colores en la cara coincidan. Es decir, que donde aquí está la pieza azul, amar eh, naranja, debería estar en el lado derecho con los colores naranja y azul. Lo primero que haremos para conseguir eso será colocar, como hemos dicho, las piezas enfrentadas. Para eso hacemos, nos colocamos el cubo de manera que las aristas estén en la cara izquierda y en la cara derecha y hacemos D' A y F'. Ya tenemos las piezas enfrentadas y con los colores correspondientes en la cara A. Ahora colocamos el cubo de manera que, lo mismo que antes, las piezas estén en la cara i y en la cara d. Giramos el cubo para tenerlas en la cara f y hacemos el siguiente algoritmo. b minúscula d f' a d' F y B minúscula prima. De esta forma ya hemos colocado todas las aristas.